Hola, María, ¿qué tal? Hola, Miquel, pues muy bien, aquí en Pelada del Frío. Pues eso, el frío nos va perfecto porque queríamos hablar contigo sobre la campaña de energía, industrias extractivas o al revés, ¿no? Porque hay, hay, como un, una, hay una relación que hace muchos años, ¿no? Que estáis haciendo desde Ingeniería Sin Fronteras en Cataluña. Sí, claro, esta campaña empezó en 2008, si no me equivoco, o sea, hace mucho tiempo, y empezó sobre todo bebiendo un poco de, del trabajo que se hacía en los proyectos sur, ¿no? Que se hacía sobre todo en América Latina y tal, de apoyo a los movimientos sociales que estaban luchando contra los impactos de las industrias extractivas en, en sus países, ¿no? Entonces, a raíz de ese trabajo, pues se vio la necesidad de, ostras, pues vamos a explicar aquí qué es lo que están haciendo nuestras industrias, las industrias del norte, en América Latina para eh, que nosotros podamos mantener nuestro consumo energético, ¿no? Y qué impactos estaba teniendo eso, no solo a nivel del medio ambiente, sino también a nivel social, ¿no? América Latina y de, y de África, porque ahí a lo mejor tú no estás todavía en, en ISF. Yo sí, que, yo sí que me acuerdo que en Camerún, que en entonces, entonces trabajábamos desde, desde Cataluña, había un oleoducto construyéndose entre Chad y Camerún y nuestra contraparte. Allí estaba participando en, los, los, eh, bueno, en la negociación con, con, con la empresa que lo construía, el estado camerunés, el Chad, pues para ver cuáles eran las indemnizaciones y para ver si un poco todo aquel modelo extractivo generaba algún beneficio para, para la población con, con, con muy poco éxito, ¿no? a pesar de, de que aquello parecía un... Un sistema como súper novedoso y tal, pero al final al, con el paso del tiempo hemos visto que, que tampoco generó eh, gran cosa ¿no? y que todo aquello se, reinvi incluso se reinvirtió en, en, en, en armamento ¿no? en, cuando, cuando está expresamente prohibido por los acuerdos. Pero bueno, un poco por, por, a, por acotar que no solamente era, en América, era un problema global, ¿no? en, en realidad, de Ecuador, de Perú y, y, y todo este... ¿Y, y, y cómo...? Y, y bueno, eso se desarrolló durante unos años solamente en, en, o vinculado a los proyectos que hacíamos, ¿verdad? En, en, en América Latina y Camerún, pero luego consiguió llegar a, a este lado ¿no? de, del océano. Totalmente, porque nos dimos cuenta que al cabo de unos años que muchos de estos uh, impactos que estábamos viendo, pues eso, en América Latina, en África, como decías, eh, estaban empezando a pasar o ya estaban pasando aquí en nuestra casa, ¿no? Eh... Eh, y sobre todo empezamos a raíz de cuando llegó en Cataluña la amenaza del fracking, ¿no? Que fue como ya había movimientos eh, en contra de megaproyectos, ¿eh? o sea, la MAT, el, el, el tema de... Um, de la energía nuclear, etcétera, etcétera, pero nosotros nos empezamos a vincular con el tema del fracking, que era una nueva amenaza eh, y ah, empezó a ver como una organización desde las propias comunidades donde iba a, a instalarse esta nueva tecnología para extraer eh, gas entonces hubo toda una serie de movilizaciones en los diferentes pueblos, territorios y se creó una plataforma, Aturemal Fracking, y ahí empezamos a participar. ¿no? Entonces fue muy interesante porque además, eh, en ese trabajo más con el territorio, que de hecho, o sea, como SF, fue como la primera vez así que trabajábamos más con población afectada aquí en, en nuestra casa, eh, desde esa lucha de no queremos eh, que se instale el fracking, no queremos esta tecnología por los impactos que va, que va a generar, también surgía la necesidad de, bueno, no queremos esto, pero, que, pero con qué sí que estaríamos de acuerdo, ¿no? Que, que, que, ¿Cuáles son las propuestas, no? Que no solo fuese un movimiento, como decían esto, ¿cómo era? NIMBY, ¿no? ¿no? Not in my backyard, ¿no? ¿Era? Eh, entonces, eh, bueno, vale, estamos en contra de esta tecnología y de esta manera de, de, de generar energía pero cuál es la que proponemos. Entonces, a raíz de esa lucha que además eh, conseguimos parar ¿no? eh, el fracking en, en Cataluña, por diferentes motivos, no solo fue por la lucha de los movimientos sociales, pero sí tuvieron un papel muy importante para que a nivel político se encontrase una... una... Una, una oportunidad para, para parar esa, eso ¿no? entonces a raíz de ahí eh, empezamos a constituir otra plataforma que era la red por la soberanía energética eh, que era la que proponía esas alternativas ¿no? empezó a trabajar cuál es el modelo energético que queremos eh, construir ¿no? eh, y esa plataforma eh, que se formó en 2013 sigue en funcionamiento ahora y es interesante porque está formada pues por diferentes movimientos que estaban luchando contra esas tecnologías eh, fósiles eh, que hubo grandes impactos en, en el medio ambiente y a nivel social para trabajar cuál sería el modelo energético que queremos. ¿no? Esto eh, años antes del acuerdo de, de París, ¿no? evidentemente, eh, ya se hablaba del Bitcoin, no, de, de la decadencia del sistema, de la necesidad de acabar con el sistema, de descarbonizar la, la economía, quizás no fuera tan fuerte tan conocido y tan popular como, como ahora, ¿no? pero, pero sí que había un trabajo previo muy grande ¿no? de, de crítica del, bueno, de la producción de la energía, de los impactos que provocaba, pero yo creo que como tú dices, ahí hubo también una... una una evolución, ¿no? el decir, bueno, pues pensemos la totalidad del, del, del sistema. También desde las, desde las necesidades, ¿no? de la crítica también contra el consumo y contra toda esa sociedad de consumo que se había hecho alrededor de, de una energía barata, accesible ¿no? y, y ahí, y ahí y yo creo que cambiamos el punto de vista del ¿no? contacto de esas alianzas varias decir vale, nos preocupamos de la extracción y por eso lo del fracking. Y, como trasladando aquellos campos de petróleo de otros países lejanos a, pues a Ulot y a Burgos y a, en fin, a muchos sitios de la península pero también pensamos el, el consumo y ahí es donde descubrimos también la, la, la pobreza energética ¿no? Claro, porque o sea también a raíz de esas luchas en los territorios, de esos, de esos proyectos impuestos, ¿no? Eh, una de las eh, reflexiones con las que empezó un poco la reto la soberanía energética era: claro, ¿quién decide aquí? No? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién.? Eh, o sea, la ciudadanía no tiene nada que decir sobre el modelo energético, ¿no? Entonces, uh, un poco desde la crítica, quién está controlando este modelo, el oligopolio, las cinco grandes empresas, uh, en concreto con el tema eléctrico, porque durante unos años nos centramos mucho en el tema, en el tema eléctrico, eh, eh, pues eso, eh, denunciamos el modelo y proponíamos eh, a su vez pues que ese control lo tendríamos que recuperar como, como, como ciudadanía ¿no? eh, y en esa crítica también al modelo y a quién, y a quién controla eh, este modelo energético surgió también cuáles son los impactos de eso ¿no? entonces entonces eh, el, o sea, uno de los impactos más claros de, de este modelo energético controlado por, por grandes corporaciones era eh, la gente que estaba sufriendo los cortes. ¿no? Y aparte, eso además nos ayudó también a unir las dos campañas, energía y agua, ¿no? que agua sí que llevaba mucho tiempo trabajando sobre el modelo, cómo remunicipalizar el agua, etcétera, etcétera, y estaban trabajando también mucho los cortes de agua. ¿no? Y ahí nos planteamos de nuevo... Ostras, Veíamos las cifras, pero nosotras no teníamos contacto con las personas afectadas por esos cortes. ¿no? Ah, igual que nos pasó con la experiencia del fracking, dijimos, oye, pues ¿por qué no vamos a buscar a, a la gente que esté sufriendo estos cortes? ¿no? Y pensamos que seguramente en ese momento el movimiento... Eh, por la defensa de, un, de la vivienda como derecho, era muy potente en Cataluña y también en el Estado. Eh, y pensamos, hombre, si la gente no puede pagar la vivienda, seguramente no puede pagar tampoco los suministros, ¿no? Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con las federaciones de vecinos a ver cómo están trabajando este tema, cómo... Y, y allá fue muy interesante pues porque sobre todo la plataforma de afectados por la hipoteca y tal, pues nos confirmó nuestras sospechas no que realmente la gente no podía pagar la vivienda, pero tampoco podía pagar los suministros, estaban sufriendo cortes y ellos como movimiento por defensa, en, en la defensa del derecho a la vivienda no podían asumir después de luchar contra los bancos, además ponerse a luchar aquí con las grandes empresas energéticas y, y del agua. no Y a raíz de ahí dijimos, oye, pues vamos a montar algo. Y surgió la Alianza contra la Pobreza Energética. ¿no? Yo creo que al, también es muy interesante todo el papel que ha tenido SF en estos movimientos, que ha sido impulsor, ¿no? generador de estos espacios. Um, y, es, y es muy interesante, por ejemplo, en este movimiento que creamos, la Alianza contra la Pobreza Energética, es un mix de diferentes entidades. ¿no? Las entidades como Ingeniería Sin Fronteras, que llevamos muchos años trabajando este modelo, cuáles son... La, qué es lo que falla y cuáles son las propuestas, unirlo con las personas, las vecinas que estaban eh, sufriendo los impactos de este modelo. ¿no? Entonces es, ha hecho que este movimiento sea muy potente a nivel eh, de incidencia política, de discurso en los medios de comunicación, porque conjuga las dos cosas. ¿no? Y, desde el, y desde ahí también, desde la experiencia de las propias personas afectadas, es desde donde surgen, las propuestas en políticas públicas que se mezclan con ese conocimiento de, del modelo energético que hemos ido acumulando en todo este trabajo de estos años. Y, y, y, y hay algo que no es evidente para nada, que es cómo, trabaja, cómo puede trabajar una asociación como Ingeniería Sin Fronteras, que empezó un poco con una perspectiva de cooperación al desarrollo y que ha hecho pues, su viaje, su evolución, se ha dado cuenta pues, de todos los impactos y conexiones globales ¿no? De justicia global, de acceso a la vivienda, como derecho universal, con sus peculiaridades aquí y allá, como hace ese viaje, tal, le conecta y empieza a trabajar con un movimiento vecinal, ¿no? eh, con unas dinámicas asamblearias, aunque nosotros también las tengamos, pero con una informalidad que a veces no bueno, es para nada fácil eh, hacerlo desde la rigidez, además ingenieril, ¿no? <ríe> eh, muestra, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo ha sido todo? esto pues Eso tiene que haber sido un aprendizaje también brutal que, que muchas veces se nos reclama y se nos echa en cara el no tener esa, ese cable a tierra con, con los movimientos sociales, ¿no? Eso tiene que haber sido como... Bueno, en realidad, de hecho, como nosotros veníamos de otra... Y otra manera de hacer las cosas, la Alianza contra la Pobreza Energética nació más, primero con... solo hacíamos incidencia política, solo, o sea, que decir, que era analizar un poco las políticas, hacer propuestas y tal. Pero claro, llegó un momento que al trabajar conjuntamente, pues eso, con la población afectada, con, con organizaciones formadas por población afectada, la gente nos empezaba a llamar, oye, que me han cortado la luz, que me han cortado el agua, ¿qué tal? Y entonces llegó un momento que fue. Madre mía, esto no podemos irlo solucionando caso por caso, ¿no? Entonces cre creamos esa asamblea que le llamamos asesoramiento colectivo y empezamos a trabajar los casos de manera colectiva. Y claro, entonces el poder de incidencia se multiplicó por infinito, porque era como toda esa, la parte más teórica eh, la veías en el día a día de la gente. Entonces, ¿no? Nosotros siempre decimos que el espacio de asesoramiento colectivo es el lugar donde podemos ver eh, si las políticas públicas que se hacen en los despachos funcionan o no funcionan, ¿no? Desde la propia experiencia de una persona que te explica lo complicado que es pedir el bono social y todas las trabas burocráticas que hay. Y desde ella, esa misma persona es de donde te dice, oh, ma, pues si se hiciese de esta y de esta manera sería mucho más sencillo. Por eso, ahora cuando vamos a hablar eh, con los políticos, eh, con los diferentes... Grupos políticos eh, se dan cuenta que lo que decimos tiene sentido, ¿no? Está basado, eh, porque está basado en la realidad de la gente. Eh, sí que es cierto que el, el NSF ya se, ya, ya se trabaja mucho a nivel asambleario, ¿no? Es verdad que es otra tipología de, de personas, es otro tipo de, form, de, de, de, de organización... Pero que esa base, como Ingeniería sin Fronteras, yo creo que ha permitido que podamos hacer este tipo de asambleas eh, ahora, evidentemente con una mentalidad abierta, con menos estructurado, pero ha sido un proceso súper interesante y también el aprender eh, es eh, qué significa esa palabra de empoderamiento, ¿no? que usamos mucho también en las formulaciones, en los proyectos, en no sé qué, pero ver cómo en esas asambleas... Las propias personas afectadas son las que eh, llegan el primer día pues eh, hechas polvo, muchas veces no pueden ni hablar porque se sienten muy solas, muy culpables, muy no sé qué, como esa misma persona al cabo de unos meses es la que está liderando una ocupación en Endesa o la que está creando la letra de una canción para denunciar los cortes que está haciendo Natursi, ¿no? por ejemplo, y eso es brutal. Oye, María, ¿Y qué, qué, ¿qué estáis haciendo ahora en la, en la campaña? Hablabas de asesoramiento pues eso, para ver el recibo, para empoderar a toda esa gente, para que compartan casos, ¿no? De ese seguimiento de día a día es, es muy importante, el, el, eh, la incidencia en las leyes. Se aprobó hace unos años una ley en Cataluña que ha, ha sido un poco la precursora ¿no? de otros mm. movimientos en, en, en todo el Estado. Eh, si alguien quiere unirse territorialmente desde su ciudad a todo lo que se está haciendo, ¿en, en, qué, o sea, ¿en qué se traduce esa campaña ahora mismo? Claro, a nivel de, de pobreza energética, eh, yo creo que claro, lo más interesante sería intentar... Eh, generar eh, un espacio parecido, ¿no? en, en, en cada uno de, de, la, de los territorios, ¿no? Es decir, el que el que el, el que se pueda el que SF pueda trabajar conjuntamente pues, con las asociaciones vecinales, con la plataforma de afectados por la hipoteca, lo que sea, y puedan empezar a... se puede empezar a hacer una diagnosis de cómo está la situación en ese territorio, qué medidas se están poniendo, qué es lo que está fallando, a, si hay capacidad e interés, pues crear estas asambleas es eh, muy interesante, ¿no? Y se puede ir trabajando desde ahí. También se puede... O sea, a nosotras o sea, más a nivel político, lo que nos está sirviendo eh, la idea de pobreza energética y, y es, es para denunciar o explicar, incluso en los medios de comunicación, por qué el modelo energético no funciona. Y ahora cada vez más. no o sea, eh, Entonces, también se puede trabajar desde, desde la parte más de eh, ese modelo energético, ¿no? el analizar... Por ejemplo, en ese territorio, ¿quién es, ¿cuál es la empresa que controla la distribución eh, energética eh, en el territorio?, eh? Ver si se están produciendo o no cortes o fallos en las redes de distribución. También se puede hacer una campaña en ese sentido con los, con los municipios. Y luego cosas un poco más eh, sencillas, eh, sensibilización pura y dura, ¿no? de, de explicar eh, cuáles son los impactos de este modo energético a través de jornadas, a través de exposiciones. Tenemos, por ejemplo, también una obra de teatro buenísima sobre uh, los impactos de la pobreza energética en el género, que eso también... El apagón, es una actividad, ¿no? Exacto, el apagón, que se puede llevar a cualquier territorio en el Estado español, es buenísima además, a la gente le encanta y puede ser, por ejemplo, una primera actividad, en algunos territorios lo están haciendo así, para que eso sea la primera semilla para que se cree algún tipo de movimiento eh, que trabaje temas de pobreza energética porque es un es un teatro -forum, ¿no? que luego te, te permite hacer un debate, te permite no ahí... y, y imagino que también todo muy relacionado con, con todo el movimiento de Extinction Rebellion, Friday's for Future y todo lo que hay alrededor un poco de, de la emergencia climática, ¿no? Porque ahí hay una, una conexión evidente para eh, hacer algo con el clima, eh, una de las cosas por donde hay que comenzar es con el, con el modelo energético. Totalmente, totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajáis con, con eso de otro movimiento que, que tiene mucha fuerza, evidentemente, sobre todo ante la gente joven? Sí, nosotras es un tema que no hemos podido todavía profundizar mucho, pero es un tema pendiente, eh, que, pero sí que hemos hecho algunas actividades conjuntas, ¿no? algunas concentraciones, eh, porque al final... Eh, estamos denunciando lo mismo, eh, lo que pasa es que nosotras hablamos de los impactos en este en la cuestión de la pobreza energética, de cómo este modelo energético afecta que haya familias que no puedan tener acceso a estos servicios básicos, a energía, y, y los otros lo hacen denunciando los impactos que tiene eh, en el clima, pero eh, en, los, en, en ambos movimientos eh, también se denuncia quién está controlando esta, este modelo energético, ¿no? y, y, y el cómo poderlo cambiar. Entonces, estamos empezando a hacer primeros eh, contactos con, con ellos, también teníamos intención de hacer algún tipo de proyecto más de sensibilización eh, relacionando emergencia climática y pobreza energética, pero ahí hay mucho, mucho que hacer y aparte es eso, hay muchísimos movimientos ya organizados en los territorios con los que se podría trabajar eh, conjuntamente, ¿no? Y luego, y luego, bueno, hay más cosas, ¿no? Yo siempre cuento que Soma Energía como alternativa, ¿no? De autogestión hasta, o, desde la, o desde el cooperativismo, ¿no? De gestión cooperativista de la comercialización de energía, pues había mucha gente de Ingeniería Sin Fronteras metida por ahí en medio, eh, son desde el principio, ¿no? De hecho, incluso también podrían, podemos en apoyar pues, esas iniciativas de la sociedad civil ¿no? en, de manera descentralizada pues, para, para, para controlar también ¿no? en, en ese proceso de definición de, de, de, de la energía, ¿no? imagino. Y hay, muchas, y hay muchas opciones y más que tienen que salir en todo el territorio. Y, y te quería preguntar, ¿y ¿cómo se continúa el trabajo del que viene un poco la campaña? ¿no? Todo el cuestionamiento a la industria extractiva, ya sea energética o no, en otro... En otra sesión hablábamos de bueno de la electrónica ética y de la pues, de los minerales de sangre, no, todo aquello que contiene el móvil. Que yo sé que alguna vez desde esa crítica al extractivismo lo se, se, ha, se ha trabajado desde ingenieros de Fronteras en Cataluña. Sí, de hecho. En esa línea sigue, se sigue manteniendo, eh, empezó más, como decíamos al principio, ¿no? con actividades más de tipo sensibilización y formación, ¿no? eh, y de hecho se creó y sigue existiendo eh, un móvil, ¿no? una exposición, que es un móvil eh, gigante que va con, unas, con unos plafones que explican un poco eh, los minerales que se utilizan para... Eh, crear este móvil y ah, la extracción de esos minerales asociados a, a los conflictos que hay en los diferentes eh, países ¿no? que de hecho es una exposición que también se podría, lo que pasa es que pesa muchísimo eso es cierto, eh, pero podría hacer alguna ruta por, por el Estado español como han hecho muchas otras exposiciones en el, en el pasado, es verdad que su transporte es un poco más complejo, pero se podría mirar ah, y además todo ese trabajo de extractivismo también Uh, se ha ido derivando el trabajo uh, um, en el marco de uh, denunciar la arquitectura de la impunidad de estas grandes eh, transnacionales. ¿no? Entonces eso lo hacemos a través de uh, las campañas, por ejemplo, contra los tratados de libre comercio, contra los TCIs, eh, el tratado de la energía, que por ejemplo ahora es un tema que también está muy muy en un momento interesante entonces vincular todo eso a cuál es la arquitectura legal que se ha creado para proteger los intereses de estas eh, grandes empresas ¿no? y ahí también hay campañas a las que sumarse y poder hacer eh, incidencia política, ¿no? ahora mismo desde la campaña estamos siguiendo más este tema desde los tcis por ejemplo ¿no? Y supongo que eso implica pues hay un una red de, un trabajo en redes eh, inmenso, ¿no? porque el propio trabajo con el Binding Treaty es, es una red ya no, no europea, sino internacional, eh, seguir trabajando con la, con la crítica a la minería, no solamente del Coltán, sino de, de aurífera, de cualquier tipo, en, en, en, en aquellos territorios donde, donde empezamos, que era América Latina, sobre todo la, la parte andina, eso significa trabajar con muchas uh, redes internacionales, ¿no? Eso, y eso sigue así, ¿cómo, ¿cómo está evolucionando eso? Eso sigue así, o sea, nos das también lo que hemos visto con la evolución del tiempo, es que es muy interesante trabajar todos estos temas en red y con otras organizaciones, sobre todo porque eso eh, demuestra que no estás hablando de casos concretos, no casos puntuales, sino que realmente eh, todo responde a un... A un a un sistema ¿no? que está orquestado de esta manera. ¿no? Entonces, eh, claro, esto eh, a nivel de los TCIs, por ejemplo, se está trabajando, eh, hay una coordinación catalana, hay una coordinación estatal y hay una coordinación europea. ¿no? Entonces, a partir de aquí, supongo que la gente que empieza ahora, pues lo más interesante es buscar esa coordinación territorial más cercana y luego poco a poco irse, ir ampliando ese foco a, pues, a nivel estatal, a nivel europeo y luego ya a nivel eh, internacional. ¿no? Y eso implica pues, un trabajo más, pues mucho aunque ahora en pandemia estamos haciendo todas las reuniones online, o sea que tampoco es nada, nada mucho más dificultoso, ¿no? pero sí seguir un poco pues, política europea, política internacional, coordinarse con redes europeas y todo eso también es, es interesante. Bueno, María, yo creo que hemos dado un panorama bastante amplio de lo que se ha hecho y de lo que queda pendiente, ¿no? Delante tú, así, para un futuro así medio plazo, ¿qué, qué, qué cosas crees que las que se van a eh, tener que trabajar o en, cuáles son los retos así en los próximos, en los próximos años? O sea, claro, a nivel energético yo creo... Hay grandes temazos, diríamos, ¿no? Todo el tema de comunidades energéticas yo creo que es un tema que, que ahora ya está muy en boga y lo va a seguir estando en los próximos en los próximos años, ¿no? O sea, diferentes propuestas alternativas que se pueden hacer a este modelo energético en todas sus fases, ¿no? Ah, el tema de, del clima, del cambio climático y la emergencia climática eh, también es un tema que, se, que va a ser un gran reto trabajarlo ah, y a nivel de pobreza energética, eh, bueno, a nivel estatal eh, hay, hay mucho trabajo por hacer para desde lo más inmediato que es conseguir que no se corten los suministros a las familias en situación de vulnerabilidad a algo mucho más a largo plazo pero que cada vez está más eh, en la palestra que es no solo trabajar en la generación y en la comercialización, que es desde donde se ha eh, quizás eh, hay la, las alternativas están más claras, ¿no? Pues en la generación apostar por las energías renovables y ir a tope con eso. Ah, en la comercialización, eh, crear cooperativas energéticas o incluso eh, comercializadoras públicas, que también es una propuesta que se puede hacer eh, a nivel municipal, es ir a la distribución, ¿no? Eh, cada vez más, y esto va a ir a más, seguro, están saliendo barrios de diferentes ciudades de todo el Estado español que están sufriendo cortes sistemáticos. Ahora está saliendo muchísimo en este momento concreto, pero no es algo que se va a quedar aquí. Nosotros es un tema que tenemos identificado desde hace años y ahora por fin está cogiendo tema mediático y eso nos abre la puerta también a plantearnos si es posible remunicipalizar las redes de distribución y eso permitiría controlar de manera pública y con participación y control ciudadano todo el sistema eh, eléctrico en el Estado español. Entonces yo creo que hay una oportunidad fuerte eh, donde como Ingeniería Sin Fronteras creo que podemos aportar muchísimo eh, y hay oportunidades de, de ahora mismo de, cambiar ese, bueno. de hacer propuestas transgresoras para cambiar ese modelo. ¿no? Bueno, y a, y a nivel de Unión Europea todo el tema del Green Deal, ¿no? De, o sea, ¿cuál es el modelo sí, sí. energético de presunta sostenibilidad hacia el, que, hacia el que estamos yendo, porque incluso eh, la, eh, las renovables no son sinónimo de, de, de dejar atrás el modelo extractivista, ¿no? ¿De dónde va a salir eh, pues eso, el litio para, tantas, eh, para um, tantas baterías, para sostener un modelo de movilidad bastante insostenible, ¿no? Eh, o sea, que es, es otro paquete que se abre para los próximos años, ¿no? Totalmente, y no olvidemos el trasfondo de que hay que tener siempre presente en toda esta transición energética, que es el tema del decrecimiento, ¿no? Que es un tema que es complejo, que es difícil de trasladar y de convencer a la gente, pero que no hay más alternativa que, que más allá de hacerlo lo más sostenible posible, eh, ahí tiene que haber también una reducción de, del consumo eh, de manera justa, por supuesto. No se tienen que reducir los más vulnerables, sino los que más consumen, ¿no? Bueno, ese es, es un tema, como dices, ¿no? Como hacemos de manera eh, justa esa esa transición, ¿no? Ya hemos visto en Francia lo que puede pasar cuando son los de siempre los que pagan la, la transición hacia un modelo o hacia un proceso de descarbonización, ¿no? Cuando son las clases populares o medias las que eh, tienen que pagar de manera injusta. ¿A qué puede llevar no? A llevar eso? María, eh, muchas gracias. Yo creo que con esto ya tenemos ese pantallazo, esas líneas de futuro y ojalá haya más gente eh, en todas partes para unirse a, a la campaña. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.